minutos y este se negó Vamos, profesor. Ok, ya estamos ahí, está agresivo, un poco, no ¿Pero sé, por qué fue que se provocó ese con tu persona? No, yo vengo entrando, él me prohíbe, uno de ellos me prohíbe la entrada, pero otro viene agresivamente, me da por el pecho y yo hice lo mismo. Le devolví de la no misma manera. ¿Tú le diste un puertazo al policial al pecho? También, porque pues, hay que darle para que Ay, deje, deje su frecura. Pero bueno, tú eres guapo, chulo, y tú no tienes miedo. A veces. A veces. Cuando me esté bañando. Es tu <risa> De aquí, de San Martín. Bien, ahí escucharon el joven que expresaba que sostuvo un inconveniente con miembros de la Policía Nacional, los cuales le impedían eh, ingresar a esta, a esta área. Hay que destacar que aquí se, se mantiene un, un cordón policial en, en esta calle Prolongación José Reyes, eh, en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, eh, como pueden observar en las imágenes, está obstaculizado el tránsito eh, para vehículos, solo se hace eh, con, a pie y pueden observar la situación que se generó tras esta medida. Aquí un número... Eh, un gran número de policías se han dado cita a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Una cámara de saceros un video. a un video musical. Entonces dejo este pará, la